amigos cuánto tiempo bueno para crear una imagen como la que vimos ahorita anterior, al inicio del vídeo vamos a ocupar dos imágenes ya que sería una modelo y la luna todo lo demás pues se lo vamos a agregar mediante las herramientas del photoshop para algunos esta imagen será un poquito complicada o la verán complicada créanme que no es así es más fácil de lo que parece y bueno, yo ya previamente recorté a la modelo. Eh, si gustan va a estar el archivo PSD en la descripción del video. E igual eh, el link directo para descargar la imagen original y también la luna mediante usuarios de DebianArt. Eh, me gustaría que pasaran a, a ver el el sitio de esta chica que tiene muy buenas fotos muy, muy buenos portraits. y pues vi esta imagen y se me ocurrió esta idea bueno comenzamos eh, bueno yo tengo esta imagen ya recortada voy a eliminar esta voy a respetar la dimensión eh, voy a crear un este un fondo básico agrego negro clono la capa a la de abajo la saturo presionando tecla control más u para tono saturación y voy a elevar tantitito el brillo para que se haga gris regreso a la, a la capa negra tomo la, la herramienta goma un tamaño pues 2216 píxeles Es un cálculo así Nada más variable Y la voy a colocar donde está Más o menos la luna Y borro Bien, eso me va a crear un degradado Radial, se le llama Y, y combino las capas Para crear un, un archivo sólido eh, Yo no le pongo Nombre a las capas porque pues me quita Tiempo y, y bueno, soy amateur No, no soy tan profesional como algunos tal vez crean bueno ahora en la imagen de la luna eh, también previamente ya la recorté obviamente la imagen original es así eh, por ejemplo voy a voy a mostrarles cómo lo hago cómo lo hice en la capa original tomo la herramienta elipse eh, que sería máscara de recorte en forma de elipse o círculo Presiona la tecla shift para crear un círculo perfecto Un anillo, un, un halo, algunos tal vez le digan Y movemos bien al centro para que haga un buen recorte eh, Obviamente la luna tiene Dunas y relieves, montañas Que pues aquí se distorsiona, aquí se alcanzan a ver Se distorsiona mucho Eso pues obviamente no nos sirve ahorita Entonces, ok eh, presionamos tecla control más C para copiar y control V para pegar. Esta vez la elimino. Movemos, importamos al archivo de la chica para más o menos calcular el tamaño correcto o el diámetro. No vamos a usar la pelota, sino esta curvatura que tiene la chica aquí para tener una guía. Ok, movemos a esta altura. Ahí está, pero acá abajo le falta Entonces tomamos, más o menos Ahí Ajustamos Todavía falta Ok, y esta capa tiene que ir por detrás Ya que si la ponemos adelante Aquí nos, nos nos afecta O bien, pues también podemos pasarla por adelante Presionando la tecla control Hacemos una máscara de recorte Pasamos a la luna Y con la herramienta goma Borramos el exceso es otro tipo de técnica, obviamente como quieran ustedes Yo en este caso la voy a dejar completa Ok, le paso nada más por atrás Bueno eh, Presionando la tecla control más J Clonamos la capa de la chica tres veces O bien podemos arrastrarla A este de capa Y nos crea una capa Un clon, más bien una capa clon Pero solamente ocupo tres Dos para la luz, que sería sombra y luz Y una de seguridad Esta, esta la, la, la escondo acá, la guardo No, mejor acá arriba Ok eh, La luna la saturamos Presionando tecla Control más U eh, Menos 100 Para que la blanca A la chica Igual, a la de arriba Le vamos a poner menos 80 80 y en sombra vamos a probar un menos 80 también ok bueno como esta es la de la luz solamente ocupamos lo que es esta zona no vamos a esta capa eh, herramienta eh, borrador perdón un tamaño más o menos pues grandecillo no, no tanto, unos, unos 800 puntos la... ahí está, perfecto, 800 puntos y pero vamos a, a clonarla antes y borramos lo que vendría siendo la espalda A esta podemos agregarle un poquito más de sombra, si, si así lo deseamos Para hacerla más oscura todavía Y crear ese efecto como de resplandor ¿no? Ahorita le agregamos la luz a la luna Vamos por pasos Bien ah. mm -mm. Bueno esta no, perdón me equivoqué, esta no, no es necesaria vamos a esta, la clonamos así tal y como está le agregamos un efecto que es sombra paralela ajustamos el ángulo esto se va a hacer para crear sombra aquí en la parte donde se está agarrando incrementamos la opacidad al 100 distancias, es muy importante la distancia sería por ahí más o menos tamaño para que no se vea tan tan marcado Ahí está y aceptamos bien a esta capa le damos clic derecho rasterizar capa estilo de capa agarramos la herramienta borrador y borramos el sombreado que tiene acá que esto no nos sirve solamente aquí ok, bueno ya tenemos esto que es la modelo sombreada con luz. Nos vamos a la capa principal de la, de la mano. La herramienta sobre exponer, que es luz Si alcanzan a ver, nos hace un poquito más luminosa la, la mano. Eso es para, para crear el efecto de, de luz intensa cerca de la luna, claro. Combinamos capas. Para crear una capa sólida De luz Un poquito en la cara Ok Vamos a la capa de la luna Una la clonamos Esta la pasamos en modo de Overlay eh, Que sería su Sobre exponer, creo en español Es aquí Por si se pierden es aquí. Bueno, tiramos una capa herramienta pincel le damos un clic nos vamos a luminosidad bueno que no cambia mucho en normal y luminosidad pero a ver creamos otra capa con la misma eh, pero estaba por detrás Ahí por ahí No, perdón, no era ahí en esa era Linear light Sí, es esto Sí, claro Perdón, me confundí Ok Ahora vamos a sombra paralela ponemos en color blanco normal sumo la opacidad distancia tamaño y ese sería nuestro efecto como ven es más fácil de lo que parece aunque claro tiene sus, su rollo Bueno, eso ha sido todo el video tutorial Una simple imagen, agarrando la luna eh, Perdón si me tardé haciendo videos Es que ahorita no he tenido tiempo De hecho no he tenido nada de tiempo Con decirles que estoy usando mi propia voz, claro No estoy usando el locuendo Para crear este video pues, Ojalá les guste eh, suscríbanse a mi canal si eres nuevo viendo mis videos poco a poco voy a ir mejorando mis diseños y mis, mis efectos y bueno eso sería todo suscríbete a mi a mi facebook que está ahora en la descripción del video eso me ayudaría mucho dale like al video y Espero sus comentarios Hasta la próxima